¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el superdebate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Tres horas de pura candela. Lunes a viernes, en los 910 de la M, La Voz del Río Grande. Y todas las transmisiones de fútbol, con Nacional y Medellín, por supuesto. En Río Grande, el 910, Puerto Delar Y los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Pues bien, hoy era Clásico, era porque el Clásico se suspendió, se aplazó, se postergó el Clásico Regional de la Montaña, pero Nacional y Medellín fueron partícipes esta semana con los Juegos donde el Medellín derrotó, ganó por primera vez en el año, derrotó 1-0 al Río Negro. 1-0 le ganó Medellín con gol de Germán Ezequiel Cano y Nacional jugó su partido de Copa Libertadores, lo ganó, pero en los cobros de penal fue eliminado. Nacional ya no hace parte de la Copa Libertadores de América. Tiene la posibilidad de disputar la Copa Suramericana Y el Clásico después se jugará nuevamente en la ciudad de Medellín. El Río Negro, que había perdido, pues cambió de técnico. Echaron a Jorge Luis Bernal por haber perdido el partido. Me imagino que lo mismo hubiera ocurrido en Medellín. Si hubiera ganado Río Negro en Medellín, me imagino que el señor Zambrano ya no era técnico del Deportivo Independiente de Medellín, uno se imagina, uno cree pero... Y Atlético Nacional, pues después de esa derrota, vamos a ver qué dice el profeta verde, Luciano González. Pero por ahora, de quiero recordar que hoy Envigado le ganó al América de Cali cuatro goles por uno en el Estadio Parque del Sur. Y el Río Negro, que había perdido con Medellín, estrenando un nuevo técnico al Jeringa Guzmán. Empató con el Santa Fe en Bogotá, 2 a 2, iba ganando el Río Negro y el Santa Fe empató. Bueno, pero de estos temas vamos a hablar en algún momento, por ahora les invito que marquen las líneas telefónicas para que participen. Tenemos premios por montones, llámenos a las líneas 232-4604 y a la línea 018-051-15 desde cualquier rincón del país para que se ganen todos estos premios que tenemos de Nacional, de Medellín, camisetas, ese bus espectacular de Medellín. Cachucha de Nacional de Medellín, Las gorras están muy lindas para de, las, de, la, de los hinchas de Corazón Entre los que nos llamen Que entrega chrome Estaremos entregando las prendas En esta noche de chrome de eh, Donde son Soluciones en el script, donde tenemos servicio de estampación, sublimación Y más adelante les voy a decir todo Pero usted gane estos premios Marque las líneas telefónicas Bueno Vamos eh, a presentar el, el, el Superdebate, pero antes yo quería decirles que tenemos camisetas que vamos a regalar, las camisetas que tienen que escribir por las camisetas que vamos a sortear. Esta es aparte, ¿no? Esta es aparte que tienen que sortear estas camisetas y las vamos a estar entregando entre las personas. Que Ahí está la camiseta nacional, tenemos entregando la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, y fuera de eso también, eh, solamente tienen que escribir al superdebate, al superdebate arroba rafagol.com. Tienen que escribir al superdebate arroba rafagol.com, porque también tenemos otras camisetas que tienen que, se los van a ganar, y tienen que escribir, fuera de la de Nacional, la de Medellín, tenemos dos camisetas más que queremos entregar. A ver, la camiseta, tenemos la camiseta de... La equidad y la camiseta de la Unión Magdalena. Estas dos camisetas. Escriban al superdata.com. Bueno. Y ahora sí vamos a la candela. Vamos al debate. El debate lo presentamos. A nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga a Medellín, me venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. ¿Y dónde es que usted pide el taxi, Luciano? En Encotrasmede. 265-6565. Como canta Facilito. de bueno, Luciano, ¿no? No, yo no canto. Es. ¿Qué tal que cante? 265-6565, pídalo.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 Los mejores bueno, sabía que en Viva Air tiene vuelos directos a Lima desde Medellín Y lo mejor es que puedes conectarte también con otras ciudades dentro de Perú Como Cusco y Arequipa, esto es lo bueno Haga su reserva ya en www.viva.er.com Válido Supertransporte. Y también estamos con Global Sport Líder en Mercado Deportivo Activación de Marca tenemos patrocinios, megaeventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas y en todos los partidos de fútbol en Colombia. Usted quiere aparecer en los partidos de fútbol en las vallas electrónicas. Llámenos 444-6529 de Global Sport. Bueno, ahora sí vamos al debate, vamos a la candela. Nacional quedó por fuera de la Copa Libertadores. Me parece que es una eliminación prematura. No alcanzó a llegar al grupo, a la serie de grupos donde por jugar la serie de grupo nacional se, se iba a embolsillar ya 3 millones de dólares que tenía fios se los iba a echar al bolsillo, como si lo hizo Junior, como lo hizo el deporte Tolima. Ni Medellín ni Nacional lo lograron, pero bueno, hay un premio de consuelo que es seguir en la Copa Suramericana. No sé qué dice el profeta verde a esta hora.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 porque el problema es que ahora ya están pidiendo cabezas. ¿De cuándo acá la prensa deportiva pide cabezas? ¿De cuándo acá los periodistas deportivos contratamos a los técnicos para echarlos desde el micrófono cuando nos dé la gana? Hay un colega con un problema en, en, en Pereira. ¿Qué pasa? Eh, un colega en Pereira tiene un problema con el señor técnico del Pereira y no porque pidió la cabeza de él. Aquí en Medellín todos los días piden cabezas y hay que echar a Autor y hay que echar a Zambrano. Los tienen que echar con una alegría que uno dice, bueno, por estos manes, ¿qué? ¿Cuánto habrán puesto para que el señor o los señores estos sean contratados? El Atlético Nacional perdió y eso duele, porque es que Atlético Nacional no es equipo, ni en construcción, ni en proceso. Ese par de disculpitas cabrán para otros equipos colombianos. Pero Nacional no admite ni procesos, ni construcciones. Perdió en su ley, perdió por su falta de gol, perdió por sus errores, perdió porque... ...un gol que había que meterlo con los ojos cerrados... ...lo colocaron contra el poste de la puerta de los paraguayos... ...y por ese gol fue que Nacional perdió. ¿Y de quién fue eso? ¡No! Eh, de, de un señor, porque yo soy lo que más va a decir, pero pedir la cabeza de Duarte. No, yo no pido la cabeza de Duarte. Pero pues ya la de Lucumí, y, y, porque lo que comió no, Lucumí, ¿qué fue? No, pues? no, no, no, no, no, no. No, la de Lucumí no, también no, es igual. No, claro, no, no, Lucumí no cabe en este paseo. Sí, y si claro hubo, sí. hubo una figura estelar en el último partido, el definitivo, Allá, señor, Lucumí. se comió un gol de no, en Pero no, yo no, yo no, eh, el... El peor gol fue el que se comió Duarte Eso ah, no lo vamos no, a discutir eh, Porque no vamos a discutir Lucumí fue la gran figura de Nacional en el último partido Pero jugaron comió un en gol libertad. como el de Duarte hace No, no fue? se comió un gol claro. como el de Duarte El de Duarte es una infamia De un jugador de fútbol que se coma semejante gol Que entre otras cosas era un regalo que le hacían Era un obsequio que le hacían Y el tipo se lo comió Sin embargo yo no pido la cabeza de Duarte Porque yo no lo contraté Solamente pido, sí Que no cuenten con él para los próximos partidos, o vamos a decir que no cuenten con Lucumí. Vamos a decir a Nacional que no cuente Debe más con contar Lucumí. Con ambos. No, no, no. Yo con Duarte, si fuera técnico, no contaría. Nacional realmente se eliminó solito por ese pequeño detalle de no meter goles. O no solamente no meterlos, es evitar que se los metan. Evitar que se los metan. Porque ahí hay un equipo que está liderado ahora que. Todos lo gana 1-0, y eso es válido. El Junior, millonario. todo lo gana 1-0, y eso es válido. No, yo hablo de un equipo que está líder, que no hay millonarios. Millonarios. Eh, eh, es millonario. Millonario, sí. Todo el mundo gana 1-0, y nadie se enoja por eso. Pero Nacional tiene que meter 20 goles. Ahora, ya pasó este episodio, y, y tiene que llegar otro episodio mejor. La Copa Suramericana, que sí es un consuelo, pero de algo sirve, ¿no? Sí. De algo sirve. Claro. Ya pasó esto, vamos a buscar lo mejor para la Copa bueno, Suramericana. Pregunta, pero no justifiquen el cuento, aunque estamos en construcción. Este es un equipo en proceso, con Nacional no ve ese cuento. Le Nacional pregunta. no admite ese cuento. En esta época Nacional pregunto, tiene en que ganar lo que, lo que se le enfrente bueno, y si no venda. lo gana, pues vendrán los locutores Autori, deportivos de Medellín. El señor Autori fracasó o no fracasó. Sí si fracasó o fraca si fraca tiene que ir o no se fracasó fracasó tiene que ir. Fracasó en la Copa Libertadores de América. Pues un fracasó rotundo. en la Copa Libertadores de América. Y no se tiene que ir porque el tipo lleva dos meses en Atlético Nacional. Yo no voy a entrar en el cuento, si usted quiere pedir la cabeza, no, usted, no, que yo le un, pregunto, usted que tiene un contrato firmado por usted como contratante del señor Autori, pida su cabeza. No, no, no, Pero no, no, yo no voy a pedir la cabeza ay, a Autori, ay, porque ay, él ay, fracasa ay, en Copa Libertadores. Ay. Es la primera prueba que tiene y la pierde. Listo, listo. Vamos a ver cómo le va de aquí en adelante. Pero yo no puedo llegar alegremente a pedir cabezas si y echarle a gente porque me da la gana de echarla. Yo no contraté a Autori. No lo contraté y por lo tanto yo no tengo autoridad para echar absolutamente a nadie. Bueno, esta semana, la semana pasada... Sacar un equipo brasileño del técnico tan pronto terminó el partido y ya le tenían en, la, claro, en el camerino claro. la carta. No, por haberlo a, los... el... ¿A, ¿A, a San Pablo. A San Pablo. No echó la directiva ¿Sí? del claro. equipo, no, no lo echó la técnica. No, no, no, no, no lo echó no no los periodistas. ¿Qué es el problema nuestro aquí en Medellín? Que echamos a los técnicos de Nacional porque la hagan a los periodistas. Lo hecho la directiva de Paulo y ya ellos verán qué motivos tienen para echar a su tipo. Yo estoy preguntando. ¿Sería de parte? Le estoy preguntando no, usted. le estoy contestando Por eso les, le, le estoy digo, contestando como no, no echamos a nadie, ni podemos echar Pero le estoy diciendo a usted que es el doliente verde <risa> Si después de ese fracaso de Copa Libertadores Porque en Sao Paulo el técnico perdió el partido Y, y en el camerino le tenía la carta Ya, fuera Pero usted, le pregunto, le pregunto pero a usted ¿Habrá como causales, verde? Que, ¿No? ¿No, ¿habrá no? causales ¿no? Usted? que ustedes conozcan Aparte de Copa Libertadores ¿Qué otras cosas habrá hecho el técnico de Sao Paulo Para que lo echen? Porque a un tipo, porque si es por echar técnicos, sí. perdedores de Copa Libertadores, échenlos a todos después del técnico campeón. Si al, es por usted, echar un tipo, el, el campeón al que lo eliminaron de en Copa Libertadores, échenlos a todos después del campeón. Si hay un y hay el, saca el saca problema. Técnicos, no, no, no yo no voy a enfrascarme en ese bueno. debate, pero como hizo la pregunta... Espéreme, me bueno, espéreme yo saludo a don Elkin, la que tiene Hola, en estos momentos. Nos va a decir, eh, él es el que está monitoreando el chat, interactuando con todos los internautas, y tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para entregar los premios hoy. Don sí, señor la bienvenido. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros televidentes e internautas. Este es el súper debate con los temas polémicos de la jornada del fútbol colombiano y a nivel internacional. Pensando en grande, la pregunta hoy con Rafa Gol. Se acerca una Copa América donde Colombia tiene nuevo patrocinador. Hablamos de la selección colombiana de fútbol. Y entonces, ¿dónde se jugará la próxima Copa América, señoras y señores? Pista. País más grande de tu mundo. Wow. Oh. Bueno. <ríe> Muchas gracias. A don Rafa le gusta que la <ríe> gente responda muy fácil. Y está ah. entonces la pregunta: ¿dónde se celebrará la próxima Grandura, Copa América? ¿no? Donde estarán integrantes del gran equipo de Rafa Linares... allá cubriendo para nuestra transmisión de radio y de televisión. ¿De Del verdad, equipo Rafa, Atlético no Nacional, señoras y se sí, señores, pues sí, el equipo verdolaga quedó eliminado muy temprano y dejó de ganar 10 mil millones de pesos. No perdió, dejó de ganar... Por el hecho de no estar en fase de grupos de la Copa Libertadores el dólar de todavía está 3 mil pesos, señor Lavo, entonces serían 9 mil millones. No, está, es, más está a 3 sí. Una sí. prima de Augusto me mandó plata a la USA y a eso lo reclamé. Mm. Bueno, señoras y señores, hay que decir que Atlético Nacional sí es un fracaso, pero es que de los fracasos se debía aprender. Mm. Y claro, me parece que faltó contratar en la parte ofensiva. Agradezcanle a quién, y también hay que decirlo, al señor Martán del Tuluá porque puso todo tipo de problemas, Nacional no pudo contratar bien como se quería y ya es hora que jugadores como Rivas, que el técnico no va a contar más con él y otros en la parte de delante se vayan, porque les quedó grande esta camiseta de Nacional que pesa 100 kilos, esta camiseta no es para todo mundo y del Deportivo Independiente Medellín se logró lo urgente por encima de lo importante que es urgente haber ganado ante el equipo Río Negro de Águilas de nuevo Germán Ezequiel Cano goleador histórico de Independiente Medellín que no lo tiene nadie, ningún rótulo de lo que hace Cano en el Medellín lo no tiene otro jugador, así que justificable lo que el jugador puede ganarse en este momento. Eso sí, jugadores del Medellín, entre más cerca esté de jugar mejor, se puede ganar. Medellín tiene eh, muy corta la posibilidad de ingresar a los ocho de Colombia, pero tiene pos posibilidad, no hay margen de error, a ganar y ahora con Independiente de Santa Fe. Materia prima tiene don Rafa Gómez. Bueno, muchas gracias, la hora. así que tienen que escribir. Eh... Bueno, vamos a la otra Todla, como dicen los argentinos, a la vereda del frente, que es Independiente Medellín. Esta semana por fin ganó Medellín, ¿no? Ganó, y, pero no hubo clásico, pero eso lo tiene usted respirando mejor, ¿no, señor no, Osorio? Buenas yo, noches. Yo, eh, no, sé sí, qué. primero le doy gracias a Dios por todo. Hombre, he escuchado tanto grito y no he entendido nada. A ver, alguien que me diga... ¿Cuándo juega y a qué hora en Nacional la Copa Libertadores? Pues no, yo ya he escuchado mucho grito. ¿Cómo? Ya que he eliminado. ¿Y entonces por qué aplazaron el Clásico? ¿Ah? Porque se supone que si Nacional ganaba, porque yo pensaba tenía que, viajar que al día yo siguiente. pensaba que era que Nacional estaba en la Copa Libertadores. No, no, aplazaron el Clásico. ¿Qué? Teníamos que jugar hoy el Clásico. Pero no, entonces, no se podía montar el día viernes por la logística. Viernes, no entonces, le pido no el favor aquí, que aquí, no se aquí, haga aquí, el no, gildardo que es que Aquí nos inventamos unas cosas. Mire, Real Madrid... Jugó en mitad de semana la Copa del Rey. Ayer jugó Liga. Y pasado mañana juega Champions. El Real Madrid, que esos jugadores extragalácticos o qué. Cambio Nacional no podía jugar. No, hombre, no podían aplazar el Clásico. De a tu directiva. No podían aplazar No podían aplazar el Clásico. A la aplazan Ajá. todos, los que le den la gana de aplazarle. O no lo aplazaron la final con Junior. Reclámale a tu directiva, a tu, a tu gran amigo Raúl. No vea, vea vea vea ah, vea vea señor, señor ya, ya señor vea señor yo tengo la palabra no, y no, no le voy a dar estás, interpelación no bien, le el voy el a gato. dar interpelación no le voy a dar interpelación porque ustedes tomó este programa por asalto y gritó y gritó y yo no entendí nada me imagino reclama que los televidentes, me no que los televidentes tampoco eh, a, entendieron reclama nada reclama tampoco la directiva Atlético nacional silencio González yo quiero decir una cosa oiga cómo le parece lo que acabo de escuchar ¿Qué? Que no, que es que apenas se perdió la Copa Libertadores Y que por eso no se puede echar al técnico Les parece poco quedar eliminados de la Copa Libertadores Pero todo lo que hay que escuchar acá hermano Les parece poco uno quedar eliminado Y no llegar siquiera a fase de grupos Eso es histórico No dice que no, no son los campeones del mundo Tenían que haber clasificado ¿sí? hermano Porque a mí que me eliminen a mí, está está que muy a, por a mí que le, me eliminen sin llegar a fase de grupos, eso es histórico, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Ah, no, pero oh. es que Nacional ha sido campeón. Estoy hablando del campeón. No, es del, que está claro. hablando de la casa estoy, ajena. Estoy, está estoy hablando, de la estoy casa hablando ajena. del campeón. Y está, y está de estoy, colero. Y hablando de la estoy, casa ajena. Estoy hablando ajena. del campeón, <risa> del que perdió con Kachima. <risa> y, y, y hablando del colero. Y hablando del campeón, no el colero. Del campeón bueno, González, que ya, a ustedes dejaron hablar. ¿De ese estoy hablando? ¿Cómo le parece? Ah. Y entonces el señor justifica que apenas se perdió la Copa Libertadores No clasificaron <risa> siquiera fase de grupo, Por favor, es una vergüenza Tendrían que echar a medio nacional Y el técnico ya tendría que estar afuera, hermano Pero ¿dónde estamos? ¿Cómo le parece? Ah, no, ese es el profeta Pero el profeta, el, hermano, de los malos protestando o deportando tu alegría ah, por la eliminada? ¿Cómo le, cómo, ¿cómo ¿cómo le parece? Clarificaje bueno, ya, ¿eh? González. González. El, el, el, el profeta, pero el de las premoniciones todas malas, todas negativas, ¿cómo le parece? Bueno, a ver, termine ah, Osorio. No, no, es a ver. No es hombre. que no tiene que hablar nada del conejo. No, coñado, el no ya, usted se, se calla, señor González, señor González no amarilla, amarilla no, no, para González. No, amarilla para González. Es, que es, para es González. increíble. El señor, bueno, el señor, bueno, sí, si se quiere irme, le El señor Osorio no hace méritos para continuar en Atlético Nacional. Y Zambrano sí. Porque San el San equipo juega mal. No, pero es que Zambrano, Zambrano no lo saca. Hombre, Zambrano. Pero también fracasó en Copa. Espere, Zambrano tenía que irse el día que nos eliminó palestino pero los directivos Tercamente lo mantienen Yo estoy desde hace rato Diciendo que el señor No podría continuar En, en Independiente Medellín Pero si sí esto ha aterrado Que el señor Defiende a Autori hoy Eliminado Totalmente. De la Copa de Libertadores ¡Viva Autori! Ni siquiera llegó a fase de grupo ¡Viva Autori! Okay. Bueno, ya Lo necesitamos en no. el Bueno, voy a, a saludar a Autori bueno, ¡Viva a... Autori! Eh, ¡Viva Autori! Don Augusto Entiendo. Velosa Don Rafa, ¿qué tal? Don ya. Rafa, Silencio. compañeros televidentes Don Augusto, bienvenido Bueno, eh, le quiero decir a, a don González Que Julio no es el líder es millonario Es el líder del campeonato y el último no es Medellín. Y el último no es Medellín, el último no es Medellín. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, permíteme decir una cosa la selección Colombia que va al Mundial de Polonia, ya empieza el primer microciclo y Adina aquí no. llamaron, Rafa, a Brian Castrillón del Medellín. Lo ha llamado lo ha convocado. Lo, lo ha convocado por fin, por fin Don Reyes. Eh, está paramédicos, urgentes paramédicos en este Estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Y hay un tipo en del infante. De ¿Por, nacional... ¿Por Osorio, ah, que está en del llamaron a Castrillón. Claro, lo llamaron no, a Castillón claro, no a la selección puede, Colombia. No, no puede aceptar. A ese jugadorcito sí. de M, que él todos los días bueno, lo dice, lo bueno. llaman a la selección Colombia. Bueno, Rafa, eh, mí, de, Médico, de Nacional, tercera eliminación consecutiva, Lillo, luego Almirón, y ahora, pero no solamente lo Nacional en los últimos dos años. Es que todos los equipos que estamos participando por Colombia los han eliminado en primera segunda fase. Algo está pasando, nuestra, nuestra, nuestra liga, que está en el top de las 10 mejores ligas del mundo, ¿por qué nuestros equipos colombianos en Copa Libertadores y Amar, de América rá, los eliminan tan la rápido? La rápido. rápido. rápido. Solamente estamos medio subsistiendo claro, no, no, en la Copa Suramericana con el Junior que llegó a una final. ¿Pero qué pasa realmente? Bueno, ahora Nacional a reajustar las líneas, a contratar para el segundo semestre, ya están diciendo que Berrío viene, lo van a contratar a Orlando Berrío. El sorteo de la Suramericana Rafa va a ser en el mes de mayo, y esto va a desarrollarse después de la Copa América, o sea en el segundo semestre, esta fase de grupo de la suramericana. Eh, pero realmente hay que hacer el, el análisis qué pasa con nuestras, nuestros equipos representativos en Copa Libertadores, sobre todo no tanto en Sudamericana. Y en Medellín vamos ha mostrado una mejoría, el partido contra Cali y el partido contra el contrario oh, Negro. Sí ¿Qué ha mejorado. Eh, ha mejorado, <risa> no, no, sí no volvió a perder mejorado. esos dos compromisos, no los a, sí, ah, no lo volvió a perder. Sí, Negro y, y Cali. Ah, no, rival no es Cali. Igual Pero ¿por qué Cali? me tiene que refutar a mi viejo? Yo estoy en mi presentación. <risa> Ahora, lo que tiene que hacer el técnico Zambrano que es no más ensayos, no más ensayos. Pero sí estoy de acuerdo con Octavio Zambrano cuando dice, me tiene descrestado, es Andrés, Andrés Ricaurte volante recuperador y armando al Medellín desde el fondo. ¿Quién dice de, eso? Eh, el técnico Zambrano y estoy de acuerdo con Zambrano. Ese es el puesto ah, para André ah, Ricaú. no no, es de 10, no, no es de este volante eso recuperador, no ese es, es el concepto si acá, el pero técnico no y el técnico o sea, Rafa Zambrano no la prensa. ¿Qué dijo? Dijo, "Está más adelante." Dijo, "El jugó más dentro dentro de su tono 20, Juliano, que habla Zambrano dijo que casi no le escucha ni al micrófono, dijo Ricaurte quiere jugar más atrás y yo lo quiero más adelante. Sí, pero el jugador lo quiere. Así dijo. El jugador quiere ah, atrás, ya, ya, el jugador papito. quiere atrás. Y, y le está cumpliendo y está feliz ¿Qué? el técnico en su última declaración. Ah, no, digo, no, no, estoy no, impresionado no, con no, el nivel no, de no, Ricaurte, no, de recuperar no, no, y armando el equipo. Él no dijo eso. Bueno, mi estimado Rafa, a muchas cosas más que, que hablar. Mérito, la selección Colombia, de mayoría, ya viene primer mic microciclo, partidos amistosos en 20 días. Y, y Brian Castrillón en la selección sub-20 que va para el Mundial de Polonia en 20 días, Rafa. Qué bueno, gran jugador ese muchacho. Juan Diego Arroyave, bienvenido al debate, bienvenido a la candela. No se quema, Ay, porque ya. Luciano está echando llamas. Muy buenas noches, señor director, Un Saludo para usted, para todos los televidentes. Sí, yo tengo una posición muy clara con el tema Nacional, es pues, posición personal, ya que alguien no esté de acuerdo conmigo es otra cosa. Nacional eh, se ha eliminado esta Copa Libertadores, pero pues, Auturio acaba de llegar a dirigir al equipo apenas está ensamblando un equipo, en acomodando un equipo, Llegó en octubre, a un papá. tema táctico. Y creo que, y okay. creo que uno, uno de los, no. uno de los temas que, que, más le ha apuntado él y el problema que ha encontrado es el de la definición. Mismo lo ha, lo ha expuesto en ruedas de prensa. Ha trabajado para eso. Ha buscado porque tiene un equipo bien en defensa. Nacional no tiene problemas hasta la zona de, de la primera línea de volantes. Hasta ahí está muy bien. De ahí para adelante vienen los problemas. Entonces ha buscado alternativas, y ha buscado me, eh, métodos para encontrar la posibilidad de, de, de, de buscar la, los goles. Pero desgraciadamente no se le ha podido dar. No ha podido potenciar jugadores. Entonces cuando se habla de equipo en construcción, uno cuando ubica tanto juvenil en la nómina... No mire, por ejemplo ahora, acaba de graduar a Nicolás Hernández, ya, ya jugador que es una realidad para Atlético Nacional. O no o no viene a las divisiones menores Nicolás Hernández. O no lo ubico. Entonces... Lo, por necesidad lo tuvo que poner y se le y se le afianzó en su puesto. Lo mismo ocurre con los otros muchachos que llevó a la ciudad de Santa Marta hace ocho días, por ejemplo, que por necesidad le tocó llevar a los juveniles, ...por el problema de viajes y la llegada del, del, del equipo no que venía que de Asunción... ...por necesidad, porque a él no le dio la gana? ...dígalo hermano... ...no, no, no, Salo, eso, eso, tenía... no no Rafa, ah, yo, ah, yo, ah. yo averigué el tema y no, fue, no. Por, fue, fue por eso... ...porque era muy difícil agotar demasiado, el, el, el, el equipo venía reventado... En, ...vinieron en, como en, en 20 en, tandas... ...en ese tema muy repartido el grupo... ...y era muy difícil hacer una práctica en la mañana... ...con un equipo que llegó tarde, el día viernes... ...y ah, luego empacarlo ah, en un viaje por la tarde... ...a la ciudad de Santa Marta a nivel del mar... ...pero, pero el Real lo hace... ...pero... ¿verdo? pero estamos en Colombia y en Colombia de pronto las cosas son un poquito más diferentes que jugamos con pelota, pelota cuadrada no, sí, de todas no formas. jugamos con pelota cuadrada de todas formas más, de, de, de, de, de Lisboa a Portugal a Madrid en media hora en media hora. No, ¿Por más aquí de, de Medellín a Santa Marta y en 20 hora. horas una para, hora. para llegar a Santa Marta? En avión van una entonces, hora. Entonces, sí, sí, si en usted, una usted hora, va de, va de en a... Vuelo, no, ¿A, entonces, a Madrid, a Madrid. Entonces, en, en casi en dos horas de entreno. Bueno, no, no, van media hora. De, de va, todas va, formas, va, van, con todo y esto, Madrid. me parece que hablar de la salida de Autori a estas alturas, me parece que es lo más irrisorio que se puede escuchar. Autori para salir, a mí me parece que sería cortar un proceso que está iniciando este brasilero al lo frente del equipo Atlético Nacional. A Paulo Yo digo que a, ahí me parece que ahora le queda a la Liga Colombiana a eh, afianzar el equipo para lo que puede ser la Copa Sudamericana, porque quedó ahí con Cubo para la Copa Sudamericana, a ver qué pasa con este Atlético Nacional que todavía pues deja dudas, repito, en el tema de finalización, porque ya en otro aspecto me parece que el equipo anda bien. Bueno, pues, señor. Señor. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida al Charrúa, Andrés Cuello Núñez. Bienvenido, usted hola, hola. sí es partícipe de todo lo que dice escuché, González Escuché ¿o no? a todos, escuché a todos, buenas noches a todos los televidentes Escuché a todos y, y todos me tiraron dardos a mí, es la verdad No hay problema, yo las paro con el pecho y si puedo remato de derecha uh. El tema es así, cuadro grande que queda eliminado de la Copa Libertadores de América, su técnico se va, uh. clarito Eso se es así, Autori. en Medellín tenía que haber seguido Zambrano, en Nacional se tenía que haber ido Autori yo no soy el dueño de la verdad, lo marca la historia, lo marcan los clubes grandes, que llegan a decisiones drásticas porque tienen buen pulso. No porque no tienen plan B. Porque es lo que uno piensa. A esta altura, Zambrano ha hecho las cosas mal en Medellín, o no. No está último. ¿Por qué? Porque le ganó a Río Negro pidiendo la hora. Pero le ganó 1 a 0 con gol de Cano. Habló, ¿Y habló de aquí en de más? De Medellín Nacional. Y de aquí en más, de aquí en más don hay, que y y de aquí hay que ver. Y aquí hay que ver. Y Cállate del lado de cabrón. Nacional, Autori queda eliminado queda eliminado de la Copa Libertadores de América, que era gran promesa cuando vino. Quieran o no, les duela o no a los hinchas de Nacional, el único que ganó algo con Nacional fue el vapuleado, dolor de cabeza, que no sabía nada, Hernán Darío Herrera, que ganó una Copa Colombia. Es el único hasta ahora que ha ganado títulos con Nacional. ¿Los dirigentes de Nacional saben contratar? No, no. Hernán Barcos es la excepción, pero ya tiene unos cuantos años encima. Tiene mucho por demostrar, sí, claro, pero va a hacer jugar al resto. ¿Pero ¿Cuántos se del, lado de Medellín, del lado de Medellín? Lado Medellín, saben contratar, no, no saben contratar. contratar. Entonces ahí está el talón de Aquiles ¿Mm? nacional, no contrata Brava, bien. Medellín tampoco vi un, contrata un, bien, pero segundos. reitero. El tema no es entrar. muy claro. No Copa comprar, Libertadores de América es un campeonato que saca técnicos. Duela a quien le duela. Entonces, Nacional, entonces, si está Nacional fuera, no, contratar, no, si Nacional no contratar por el problema está contratar Autori no tendría que seguir. Medecina está Zambrano no tendría que seguir. Entonces, eso es muy ir claro. Por es eso. Eso. así, Oiga, la historia lo marca. Que Autori estaba desactualizado no, y le cayeron al cuello. El tema es. El tema es. Autori y viene, y no, autor viene de un campeonato favor, que no tiene trascendencia y se dijo acá en, en su momento. Y Zambrano viene de dirigir una selección de Canadá, sin, de, sin desmerecer, pero lo mejor que ha hecho Zambrano en su vida como técnico es dirigir a Medellín. Y actualmente, actualmente no es último, reitero, porque le ganó el último fin de semana, ahora mitad de semana, a Río Negro, porque si no, seguía siendo el último saca, de la tabla. Pero Es la verdad, Nacional ¿Y, y Medellín fracasaron, Usted sabe los dos fracasaron, los hinchas no están conformes, y Usted a mí no sabe, me sorprende, bueno. a mí me sorprende la posición de mis compañeros que son demasiados conformistas. Ah, Medellín quedó fuera, no pasa nada. Ah, Nacional quedó fuera, no pasa nada. No es así, no es así. Los cuadros grandes piensan diferente. No es así. Bueno, porque es no que es... yo Señor director, bueno, es que yo estoy un momento. No, sé, no, no, no, Se, se me sé... pide una interpelación diez de 10 segundos. segundos. Usted está amonestado. Se no, la no, voy a dar. Ay, ay, Le ay, quedan no, nueve no, segundos. 8, ya. Yo no sabía que el único que ha ganado con Nacional es Hernán Herrera. Entonces, Reinaldo Rueda no ha ganado. Estamos Osorio hablando no se no se haga equil no, no, no, no, no, no, no se haga el kill, muy luciano no el único quién asumió, que ha con ¿Quién, asumió ¿Es el quién asumió Hombre después quién asumió después no, no, no. Autori, vengas, y y, y el anterior alcaliga. Almirón que ganó. ¿A ¿A y el Almirón que ganó. El nada, único que ha ganado. Se según el señor Chávez. Nada. Charmón, Almirón no se fracasó. Almirón no, no, no, no, fracasando. O o sea, sea, el año, no, no del nadie. año pasado acá. El único no. que ganó fue Almirón. No el no, al, del año sí, pasado acá. Él habló el único que ha ganado. Para el buen entendedor, pocas palabras. Pausa. Y ya regreso. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Telia Antioquia TV en Grande. Lo que yo hago, sabe a tradición. Lo que yo hago, sabe a calidad. Lo que yo hago, sabe a amor. Colanta sabe más, sabe al campo. Oh. Mijitos, esto sí sabe a mi campo. Qué berraquera. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Es el momento de tener casa propia con Cotrafa y postúrate al subsidio Mi Casa Ya. Línea única de servicios 454-9595. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Yo vivo desde hace unos 30 años en la vereda de Atoviejo y he recorrido muchos de sus caminos y he visto cómo ha llegado el progreso transformando nuestras vías. En Bello contamos con vías Mentadas y el nuevo puente de Atoviejo, que nos ha facilitado la movilidad mejorando nuestra calidad de vida. Con una inversión de 3 mil millones de pesos, mejoramos la calidad de vida de 7 mil vellanitas de la vereda atoviejo con la transformación de las vías y accesos en el sector rural de la ciudad de progreso. Por eso hago parte de sus hechos de progreso. Bello, Ciudad de Progreso.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 De la nueva camiseta Nueva camiseta no, del nuevo patrocinador De la selección Colombia que es Betplay Y en la reunión estuvimos hablando Porque vino el presidente de la DIMAYOR Así que el doctor Jorge Enrique Vélez Y lo abordamos Desde luego para hacerle un reconocimiento De parte del superdebate, Porque la Di mayor cumplió ya Los 70 años y queríamos Tenemos eh, este homenaje Especialmente para la Di mayor. Así habló el doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la ley mayor, con Donel en los 70 años. Es el reconocimiento a la división mayor del fútbol colombiano por sus 70 años de existencia, brindándole esparcimiento y recreación al pueblo colombiano con mucha pasión futbolera. Rafa Radio y Televisión y grados artísticos le entregan esta placa espectacular al doctor Jorge Enrique Vélez. Doctor, 70 años no se cumplen todos los días y más en el fútbol colombiano. Hombre, primero muchas gracias por ese reconocimiento. Esta placa se me parece mucho a la que ustedes me dispusieron a pensar para entregarle a los jugadores en todos los partidos. Muchas gracias, este es el trabajo de mucha gente, este es el trabajo de periodismo, de jugadores, de directivos, de técnicos, de semilleros y la verdad esto es lo que une a los colombianos y de verdad muchas gracias. Ah, es decir que la figura de la cancha que entrega de Mayor a cada jugador en los partidos es inspiración de lo que hacemos de Rafa Gol hace muchos años, entregarle trofeo a los jugadores, a los mejores? Las buenas ideas siempre hay que retomarlas y había que hacerlo oficialmente. 70 años de existencia, actualmente la gente ya va a poder ir a fútbol y con puntos van a ganar de todo, Ahora, ¿cómo es esa idea? Vamos a, a darle beneficios a los hinchas, compra una boleta, tendrá puntos o tendrá millas, eh, obviamente vamos a tener una sorpresa muy importante, que los próximos ya no la puedo anunciar porque todavía es una reserva, pero vamos a hacer la ida de fútbol una cosa rica, una cosa que se pueda jugar en el segundo semestre estoy pensando que todo el fútbol femenino juegue la, la, el preliminar, para que ellos las, las mujeres estén también en todo este proceso. O sea, aquí lo que queremos es transformar, trabajar con ustedes, hacer las cosas bien y que, y que la gente vuelva en familia a los estadios y hacerle un reconocimiento muy especial a las barras. Excelente comportamiento, llevamos seis meses, seis meses y medio con algún problema puntual, pero nada de fondo y creo que hay un gran compromiso y yo creo que eso es muy importante destacar. Qué maravilla, usted lógicamente no tiene 70 años, usted tiene la mitad de los cumpleaños de de mayor, usted a ver usted tiene cara que iba a fútbol pequeñito a oriental, o me equivoco, a oriental después, no, a chiquito pequeño fui a, a alta, después ya cuando bachillerato y la universidad nos íbamos por ¿Qué le toca a usted pagar la boleta Acaba así de sacarla de la, de la de la semana y bueno y ahora feliz dirigiendo como alguien me dijo, usted es el único que puede decir que dirige su, su hobby ahí me toca dirigir, dirigir mi hobby Claro, vea, le voy a entregar esta gorra oficial, cortesía Funkram. es la gorra de los hinchas de corazón, póngase a ver yo lo... No, usted con esa gorra en Oriental, queda pispu. <risa> vamos a Hidrotiel, doy la meta, vámonos para Oriental un día ahí y nos vamos con todos los hinchas y lo hacemos allá. Felicitaciones. Muchas gracias, un saludo muy especial. Rafa Gol Radio y Televisión y grados artísticos, al doctor José Enrique Vélez y la Mayor por sus 70 años de existencia. Ahora lo invito al estadio allá a comer afuera. Listo, muchas gracias. Gracias el listos. colesterol, muy Estamos bueno. Bueno, muchas gracias al presidente de la DIMAYOR, el doctor Jorge Enrique Vélez, que le tocó los 70 años de la mayor, pero es un hombre de fútbol, desde de, de, de la cuna, señor Rodríguez. fin llegó un directivo que reconoce que el fútbol no nació por generación espontánea y que, tu, y que tuvimos muchos que ver en el nacimiento y crecimiento de esta actividad. No, y el reconocimiento oportuno por los 70 años, y aparte de eso... Para que vea, esa idea de entregar Rafa una placa en todos los partidos, nació de este programa. Uh -huh. Y se ve muy bien en cada partido de la Dimayor Barranquilla, Bogotá, Cali, cuando termine el juego, mostrar ahí la figura e entregarle la placa. Y Ese como programa. también la idea es de, de, de la cuña por la paz antes del partido Medellín, Junior, Junior, Medellín, también salió de este programa... ...la grabamos y la gente de la Di Mayor la pasó por todas las redes... ...también ideas de este programa para la Di Mayor... Qué bien hombre... ...y muy bien por los 70 años que cumple la Di Mayor... ...y al frente también un hombre como Jorge Enrique Vélez... ...que ha apoyado y respalda el trabajo de los medios de comunicación... ...para enaltecer y, a, y subir más arriba el nombre de la Di Mayor... ...felicidades a la Di Mayor en sus 70 años... ...y este presidente que siempre está trabajando... ...no solamente por radio, por televisión y por, por el periodismo en general... La verdad me sorprende porque varios eh, presidentes de instituciones y de federaciones en América Latina ni pelota le dan a los periodistas y mucho menos a los medios de comunicación. Bueno, afortunadamente sí, llegó a la presidencia de la de mayor nombre prestante, con conocimiento y sobre todo doliente del fútbol, porque eso es importante, porque ¿qué? ha llegado una cantidad de gente al fútbol colombiano, que ni, ni venía pero, desde el fútbol. ¿Cómo le parece el, pero, doctor, pues, Castro, cuando el estuvo, doctor Castro? El doctor Castro. El doctor que fue Ay, senador de la República. Sí, político. Jaime Castro Castro. Jaime Castro Castro. Castro, Castro. Castro Castro. Ay, Dios mío, ya han pasado cada uno. Pero yo creo que llegó uno a la altura de Alias Gorayev, Ajá. que fue presidente también de la Di mayor y ese Jorge Enrique Vélez. Bueno, eh, no tuvimos Clásico hoy, pero hicimos Los Hinchas de Corazón el jueves en la noche al terminar el Partido de Nacional. ¿Qué piensan, qué dicen los hinchas de corazón de Nacional de haber quedado por están felices como González. de la Copa No sé, vamos felices. a ver, los hinchas vamos de corazón. hablaron así, con Don Elkin, la boca. Señoras y señores, para felicitar esta inmensa afición de Atlético Nacional llegaron cerca de 30 mil espectadores, al final se pierde en definición desde el punto penal, pero voy a saludar a ese hincha de corazón verdolaga que a pesar de la lluvia llegó al estadio, ¿qué pasó con Nacional? No, lo importante es que estuvimos siempre firmes, siempre con el equipo, de pronto en el segundo tiempo no sé qué pasó, el equipo decayó, ¿no? los ánimos cayeron del equipo, algo pasó, no sé... Pero el primer tiempo estuvo excelente. Señor, le voy a entregar esta gorra, esta gorra, cortesía de Funcrom. Que Dios lo bendiga, está bonita. Oh, muchas gracias. No, muy triste, pero Boca Negra es mejor de la cancha y psh, de mala. Así es el fútbol y la vida, sí, ¿no? Así es el fútbol. Le voy a entregar esta gorra, vea esta gorra, la gorra de los hinchas de corazón, cortesía Funcrom. Vea señor, que Dios lo bendiga, lo felicito, siga viniendo ¿Usted qué vio en el partido, señorita? No, muy triste, muy triste, pero bueno, igual seguimos apoyando al verde de corazón ¿De corazón? ¿Usted qué dice? Yo qué digo, no, que le faltan goles al verde ¿Y el técnico? Que no, que la próxima ponga titulares con el fútbol colombiano Oiga, ¿y usted por qué ríe? Que ponga fútbol... Está nervioso, ¿usted qué piensa? No, a lo bien qué decepcionante muy triste, a lo bien, pero siempre en las buenas y en las malas Siempre tenemos que estar... Vea, porque están las buenas y en las malas, le voy a dar esta gorra, la cachucha de los hinchas de corazón, cortesía Funcron. Venga, yo la entrego, señor. Que Dios me lo bendiga. A ver, de todas formas, nosotros todas somos una familia verdolaga y siempre acompañamos el verde en las buenas y en las malas. Y vamos a seguir adelante y sé que vamos a tener muchas más alegrías. Lo felicito. Señora hermosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues ya en los penales una suerte. El equipo viene jugando bien. Necesitamos que en la meta... Y para, para para antes con el equipo, siempre Usted ¿de dónde es? De Barranquilla. De Barranquilla. ¿Una costeña hincha verdolaga? Toda la vida. ¿Muñeque burro? No, yo no soy muñeca burro. ¿Cierto que no? Vea, hincha de corazón, se lo merece. Cortesía Funcrom, lo mejor en estampados. Se ve bonita, que Dios me la bendiga. A ver, yo sigo saludando a la gente. Venga, joven, venga, ¿ustedes dos qué? Hinchas del verde desde que nacimos. Bueno, ¿qué pasó con Nacional? Hoy no se dieron las cosas. Pero vamos a mejorar, yo tengo la fe y lo vamos a hasta que me muera. ¿Y usted qué dice? Mi hermano, pues la contundencia es su... Metimos el gol para empatar, pero los penaltis lo eliminaron. Amigo, ¿usted qué vio? Al indio? Yo, pésimo partido, mijo, pésimo. Ahí sobra el indio, sobra el doleado, sobra hasta el técnico, sobra. Venga, usted para esa cabeza, la hora está gorra de hinchas de corazón mijo. de Funcron. Bueno, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, pues. Opinión del partido. Pues se nota el juego diferente, juega mucho mejor nacional después de dos años de desastre. Se nota ya el trabajo, pero más continuidad para los jugadores, para el equipo, para que haya una almagama buena. ¿Quién es ella? Mi hija, 15 años hoy. ¿15 años? La tragedia que celebrara los 15 aquí, pero lastimosamente el partido no estuvo malo, pero queríamos clasificar. Que Dios la bendiga, feliz cumpleaños. Gracias. Le tengo un regalo. La gorra de los hinchas de corazón, cortesía funcron. esta gorra también es para niños, para jóvenes, se la entrego. Un feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga. Gracias. Un aplauso muchachos, la cumpleañera. No, simplemente mediocridad de jugadores y mediocridad de, de técnicos. ¿Cómo es posible que un técnico extranjero viene aquí a inventar en Colombia a darle descanso ocho días a los jugadores para venir a hacer una presentación de esa? ¡Qué desastre nacional! Ya, lastimosamente somos hinchas de corazón, amo el equipo, pero es que así no se puede. Le voy a entregar esta gorra, cortesía Funcrom, la gorra de los hinchas de corazón. Haga así, señor. ¿Ves esa camiseta? Esto es lo más lindo que hay en Colombia, lastimosamente perdimos gracias al técnico extranjero. Que... A ver, don, don Jason Lucumí, ¿qué pasó? Ah, no, no, no, no. no. Señor, ¿qué vio? No, el partido jugó bien el primer tiempo, llegamos, nos falta la efectividad, hermano, no, no no, hay quien haga un gol. ¿Efectividad? Sí, y eficacia. ¿Usted cuándo cumpleaños? En mayo, hermano. Feliz cumpleaños, de una vez se lo voy a dar. Gracias, parcero. Vea, cortesía Funcron. Y el gran equipo de Rafa Golinari le entrega esta cachucha. Señoras y señores, voy a terminar con ustedes. ¡Qué bonita afición! ¡Un aplauso! ¡Hincha verdolaga. ¡Ustedes siempre ganan los partidos! Gracias, Lau. La gente, de todas maneras, está un poco dolida. Es que a nadie le gusta perder, y más en fútbol, y más con un equipo de los quilates de Atlético Nacional. ¿Conclusión, señor González? No, pues que bolivia estamos todos. Es que eso no es ningún descubrimiento, pero... Yo tengo una propuesta para la Cor Colombia El día que un técnico diga ¿Cuándo van a echar a Cuello Núñez, a Gustavo Osorio, a Juan Diego Arroyade? No se vayan a enojar El día que diga un técnico en una rueda de prensa Y vos, cómo te van a echar Que sos muy malo, o sos muy bueno Pero no me gustás, me caes mal Porque hasta ahora echando, pidiendo cabezas Y hasta ahora se tiene que ir y a todos hay que mandarlo por la quinta porra. Entonces yo espero que entiendan los técnicos que también tienen autoridad para pedir cabeza de periodistas. Porque en ese plan estamos. En ese plan no estamos. Bueno, ustedes usted ya deberían haber sí. pedido la cabeza uh, así de tiempo. Ay, ay, ay. A ver, eh, llegó Reinaldo Rueda Nacional y lo primero que dijo el señor, si no somos campeones se tiene que ir. Llegó Juan Carlos Osorio, si no somos campeones, se tiene que ir el señor entonces. Usted es el primero en echar técnicos, en votar técnicos. Pero tuvimos que ir a los hinchas de corazón para que se dijera una verdad, que en este programa no se dijo, un hincha dijo, ese técnico, por ser extranjero hay que exigirle más, y está y está Osorio. dirigiendo está, mal el equipo. Está, está de, pero dirigiendo pero ya de gratis. Oh, a ver. Osorio, como ya, te veo, perdón, como ya te veo que, te, que, que, que, que, el, que el hincha te, te da el concepto, no, es que le escucho a los hinchas. Oh, oh, Rafa, oh, no, es que yo. Rafa, ¿para qué ponemos lo que digas con la pregunta que te hincha, voy pues, a para escucharlos. hacer? No, es que lo que digas con la pregunta, porque es que después son muy cómodos. Ala, yo soy el mejor amigo de Juan Carlos Osorio, ala. ¿Se debe ir la autoria en este momento de Nacional? Sí. Ah, bueno. Perfecto. Listo. Listo. Es el concepto de A ver, Listo. ¿por qué es pero que después pues, un mule es el gente. suyo no es, no, entonces no, no, tranquilo. No, no, no. Para, para mí no se debe ir, pero, pero mire, mire lo que hicieron la prensa ya en Sao Paulo. Presionaron a la Junta de Directiva para que echaran a Andrés ja y a Jardine por la eliminación de copa libertadores no muy importante contra los una Cuca, y resulta que Cuca tiene una, una afección cardíaca eh, de, del corazón y no puede hasta dentro de dos meses coger el equipo entonces, entonces va a, al, al manager que es Wagner Mancini lo va a tener que coger el técnico y viene con Cuquiña que es su hermano Cuca viene con Cuquiña, sí, el hermano Cuca sale <ríe> en Brasil, a ver la, Ay pobre. Rafa, yo no sé ah, pero, pero yo, digo, yo, yo sí yo sí tengo una posición referente a ese tema y es que el, ¿cómo así que sacando el técnico a estas alturas? Usted le, usted le exige autor y sí Pero mire que Nacional no pudo contratar Hacer las contrataciones que quería hacer Para hacer un equipo de alta competencia Y buscar un mayor protagonismo en la Copa Libertadores Todos sabemos el problema A ver, Sao Paulo, ¿cómo tenía el equipo armado? Por eso echaron el técnico que armaron ese equipo para ser protagonista de Copa Libertadores Nada justifica no saber contratar En un equipo grande como Nacional Tampoco justifica un equipo grande como Medellín No saber contratar Tienen tiempo, dinero y compran y venden jugadores. A Nacional no lo, no lo dejan contratar porque parece que te olvides. Cuando mm. tuvo el tiempo para poder contratar, terminó contratando a Cepelini. Había uh, más. Nacional, Nacional, le dije que Nacional no, no cuando contrata le dije, porque no cuando lo ve. Le dije a la gente de Medellín: conozca a Barbosa. No juega. Conozca a Barbaro. No juega. Acá me mataron y en la calle me preguntaban. Después sí, me terminan diciendo. Ah, tenías razón. El tema no es tener razón. El tema es que gane Medellín y que gane Nacional. Y como vienen los dos eliminados de Copa Libertadores de América, tienen que dedicarse al campeonato local. Zambrano un dolor de cabeza. Las posiciones, tiene la soga acá. Y auto ¿Y con esta puso, eliminación la pusiste, de la Copa Libertadores de América... No sé hasta cuándo es, puede ir, es, pero no soy sé no, yo. No, a ver, los, los dicho, resultados tienen este la reunión en no, la no. Asombrado le puso la asombrada aquí al verdugo. El verdugo bueno. la da Señor González, va a hacer la nombre? pausa y ya regresamos. Esa? Bueno, y estamos a nombre del Hotel Cabo de la Vela. Lo hicimos para usted. Somos la mejor experiencia en el sector de Laureles. Con Contáctenos con 34 habitaciones y excelentes servicios Ideales para empresas, turismo, grupos familiares Nuestro salón social apto para eventos especiales Con la mejor tecnología del Hotel Cabo de la Vela Teléfono 413-8400 FUNCOM, soluciones en estilo, servicio de corrupto, estampación, sublimación ...vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca... Estamp, ...estampar campañas publicitarias, políticas... ...llámenos... ...FUNCROM, 16 años, estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampado-fUNCROM. Y viva R! Sabías que Viva Air tiene vuelos directos a Lima desde Medellín y lo mejor es que puedes conectar también con otras ciudades dentro del Perú como Cusco y Arequipa. Reserva ya www.vivaair.com. Vigilado Supertransporte. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. En grande. Ven a la tienda de la 70 y vive toda una tradición paisa y una gastronomía en el corredor turístico de la 70. Info 260-6783, Carrera 70 con Circular Tercera. ¡Te esperamos!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 Ortopédicos, clínico, base camas, muebles, colchones en algodón, reparación de colchones y muebles. Visiten nuestra galería, calle 43 número 65 28, teléfono 260 40 21, celulares 313 666 3999 y 311 380 2585. Colchones Egoflex para dormir y descansar bien. Oh.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 Soy Digital, impresión digital en gran formato, corte en láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular. Soy Digital, 444-70-71. Sigue viendo El Superdebate por Teleandioquia, TV en Grande. Bueno, retornamos al debate y ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de, de posición en la próxima fecha. ¿Y cuál es el equipo más taquillero de fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde va más la gente a fútbol? Todos los datos. A esta hora los tenemos con el nombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Colón, el del termómetro. Hablamos de las asistencia a la mesa número 8 del campo colombiano. Poco público en los estadios del país y la principal estuvo en el estadio del Deportivo Cali con 13.000. ...425 espectadores, la segunda en Bogotá con 9.136... ...y la tercera en Manizales con 8.713 espectadores... ...el acumulado está de la siguiente manera... ...primero en Cali, 137.687 espectadores... ...segundo en Medellín, 124.302 espectadores... ...la tercera en Bogotá, 84.525 espectadores... ...el equipo con más asistencia es América con cinco espectadores... Los resultados de la fecha número 8, Bucaramanga 0, Patriotas 1, Caldas 0, Junior 1, Jaguares 0, Tolima 4, La Equidad 2, Cúcuta 1, Santa Fe 2, Río Negro Águila 2. Los otros resultados de la fecha número 8, Magdalena 1, Pasto 0, Cali 1, Millonarios 1, Envigado 4, América 1, mañana el partido Huila contra Alianza Petrolera y quedó aplazado el juego entre Nacional y Medellín para el día 26 de abril. La tabla quedó así, primero Millonarios 19, segundo Junior 18, tercero Cúcuta 17, cuarto América 14, quinto Tolima 13, sexto Cali con 13, séptimo Patriotas 12, octavo 11, Caldas 11, noveno para Magdalena con 11, puesto 10 para Envigado con 10, la Casilla 11, la Equidad con 10, puesto 12 para Nacional con 9, 13 Jaguares con 8, 14 Bucaramanga con 7, 15 Santa Fe con 6, la casilla 16 para Paso con 6, puesto 17 Huila con 6, puesto 18 Medellín con 6, penúltimo Petrolera con 6 y último Río Negro Águilas con 5 puntos. Y la próxima fecha del Campeonato Colombiano se jugará así. Tolima frente a Huila, Río Negro Águilas se mide Envigado, Millonarios será rival de Nacional próximo sábado a las 5 de la tarde, señal abierta de TV para el país, Petrolera contra la Equidad, Junior se mide a Bucaramanga y los partidos de la fecha número 9 del Campeonato Colombiano. Paso contra Cali, Patriota se mide a Jaguares, Medellín será rival de Santa Fe. El próximo domingo a las 5 de la tarde, señal abierta de TV para el país. Cúcuta contra Unión Magdalena y América será rival de Once Caldas. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, y vamos a la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Facilísima. ¿Dónde se jugará la próxima Copa? América, ¿dónde se jugará la, la, la Copa América? Esa es la pregunta de esta noche, a ver quién responde, cuántos de los que eh, en esta noche ya, eh, respondieron la pregunta, ya lo vamos a decir. A ver, y está precisamente la gente de Betplay. A ver, ¿cuál es la respuesta? Buenas noches, mi doctor. ¿Qué tal, Rafa Gol? Mi nombre es Germán Segura, soy gerente general de Betplay. La próxima Copa América se realizará en el mes de junio en Brasil, este año 2019. Doctor, ¿cómo va y vos? ¿Tudo bien? ¿Tudo bien, eh? ¡Qué maravilla! Esta es la respuesta de la sección Pensando en Grande con Rafa Gol. Mucha gente seguramente acertó. Colombia jugará en Brasil y Colombia tiene nuevo patrocinador. Betplay, ¿cómo es el tema? Sí, estamos muy contentos de esta alianza que estamos haciendo estratégica con la Federación Colombiana de Fútbol, en el cual somos colaborador oficial de la Selección Colombia. Betplay ya lleva más de un año y medio en el mercado con operación de apuestas en Internet, online, donde la lema de nosotros es apuesta de tu pasión y qué pasión más grande que la Selección Colombia que a todos nos une. ¿Cómo se apuesta con Betplay? Es muy sencillo, se si ingresa en la página www.bedplay.com.co, se registra y se puede recargar en cualquiera de más de 30 mil puntos que tenemos Supergiros y su red, así como acá en Antioquia, digamos, ustedes pueden acercarse a la red de gana y recargar desde 2 mil pesos. Y la gente, los hinchas de corazón, doctor, téngame aquí, pueden participar en esta camiseta espectacular de la selección colombiana de fútbol, cortesía de Bedplay, hay firmas de jugadores, ¿quiénes son? Tenemos aliados para esta nueva etapa que te, estamos haciendo el 2019, que tenemos a Faris Mondragón y Yepes, que son representantes de la selección Colombia, del pueblo colombiano y de nosotros que amamos este deporte. Usted también dijo ese día en el Mundial, ¿era gol de Yepes? Era gol de Yepes, cierto, cierto que sí. Oiga, ¿las garotas o las colombianas? Las colombianas toda la vida. ¿Seguro? Segurísimo. Listo. Don Rafa Gol, voy para Brasil y le traeremos garotas, pero los confiticos, porque. Claro que sí, con mucho gusto. Dele le cambia ya Rafa Gol? Bueno, hacemos cambio que sigan. Muchas gracias por la invitación y que les va muy bien. Muy complicado. Bueno, doctor Germán, seguro, muy, muchas gracias, muy amable. Nos la manda la camiseta aquí, esta la camiseta. Pero la próxima semana ya les digo cómo se gana la camiseta de la, aquí, la, camiseta. De la, <ríe> de la selección <ríe> Colombia. Vean, está autografiada por Jepe este. y eh, autografiada por eh, Farín Mondragón, Mondragón. Mondragón. Así que. La próxima semana le diremos cómo se gana, pero ya tenemos la camiseta para que participe. Un número del 1 al 223, Luciano. 110. El número 110 corresponde para el señor Juan Camilo Gómez en el barrio de Buenos Aires. Cinco personas ven el programa, tres hombres, dos mujeres. A ver, Gustavo. El número 4, los goles que le hizo hoy Envigado a la América. El número 4 corresponde al señor Ramiro García en el barrio Manrique. Dos personas ven el programa, un hombre, una mujer. Señor González. Eh, señor, el, el número 15, la quiera estrella número 15 para la azul El número 15 corresponde el número 15 corresponde a Oscar Iral en Caicedo. Seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres. El 178. El 178 corresponde a Jensi Castañeda en Río Negro. Siete personas ven el programa, cuatro hombres, tres mujeres. A Uruguay ver. tiene 15 Copa América, así que voy a jugar al 16. ¿16? 16. Corresponde al señor Wilson Zapata en el municipio de Envigado. Siete Colmode. personas ven en el programa: dos hombres, cinco mujeres. ¿Cinco mujeres? ¡Qué barbaridad! ¡La voz! Del 1 al 722 respondieron bien la pregunta de Piensa 1 2 1-2-2-2, gana con nosotros en el Twitter y en el Facebook. Carlos Alberto Botero es el ganador. Y el número 500. 500, cerradito. Marjorie Osorio Zapata, ganador también de esos productos espectaculares de Funcro. Bueno, a ver, vitrinazo González porque nos acaba el tiempo. A Andrés Palacio en Envigado, a la barra Puerto Berrío Verde, que cumple 14 años el próximo 7 de marzo. Para Juan Carlos Sosa, que nos vea a esta hora en Aruba para Harry Correa y su hijo José David Correa. Para Clara Montoya, Adriana Cardona, Camila Maldonado, William Ceballos, Saúl Restrepo, actor Mario Velázquez, Mario Ochoa, ¿Eh? Tito González y Oscar Ortiz. Vitinazo muy especial para Harold Fernando Tapia, el poder del relato en pasto, para Oscar Medina, Yanito Glacial, para el ingeniero mecánico, director de proyectos, Alex Piti. Para don Tomás Márquez y para toda la gente de Cotransmedia, el saludo grande como siempre. Vitrinazo para Wilson Bedoya Guevara, periodista en Pereira. Para don Gabriel Medina, rector del colegio Pedro Estrada en el municipio de Itagüí. Están de cumpleaños, 60 años de existencia la Pedro Estrada, donde el gran equipo Rafa Gol estuvo allí alguna vez haciendo hinchas de corazón con ustedes, los estudiantes, al tío y los muchachos en CAR. Un saludo muy cordial. Bueno, me queda aquí Karen Pulgarín en el Máster de Teleantioquia, lo mismo para Doña Ana, para Víctor, para Ruth, para Roberto, un abrazo grande en Bogotá, se nos acabó el tiempo. Y la doctora ustedes. Nelly Holguín también. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me haces vivir confiado, Dios le bendiga, permiso.